Bueno, vamos a, a comenzar con, con esta segunda mesa para hablar de la derecha radical en Estados Unidos y América Latina. Y para ello eh, contamos con, con la presencia de seis invitados. Marco Reguera, eh, investigador en la Universidad del País Vasco. Cecilia Ipar, doctoranda e investigadora en ciencias políticas en la Universidad de Sao Paulo. Jorge Tamames, jefe de redacción de la revista eh, Política Exterior. El Intruax... Periodista mexicana especializada en política, inmigración y movimientos sociales, Eduardo Ford, analista y doctorando en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, y por último Pablo Gentili, jefe de gabinete de Pablo Iglesias y ex eh, secretario ejecutivo de Claxo. Para, para hablar de este tema, yo creo que muchas veces no hablamos, se oye mucho hablar de, de, de Trump, de Bolsonaro, se escuchan algunas barrabasadas que dicen, pero eh, más allá de, de ciertas eh, eh, anécdotas y quizás algo más que anécdotas y provocaciones, eh, quizás eh, nos falta o nos, eh, un, una comprensión un poco más profunda de estos dos fenómenos, sobre todo porque hace 10 mm. años, si nos llegan a decir que Estados Unidos va a estar gobernado por un tipo como Trump o que Brasil va a estar gobernado como un tipo por, como Bolsonaro, no nos lo creeríamos. ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es... bueno ¿Qué factores explicativos creéis que nos ayudarían a comprender eh, el fenómeno de, de Bolsonaro? Y voy a comenzar uh -huh. con, con Cecilia Ipar, que, que quizás nos pueda alumbrar sobre eso. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Este, para mí es como un honor eh, pensar sobre estos temas y una necesidad imperiosa, a pesar de que, bueno, no son muy buenas las noticias que tenemos para dar, ¿no? Eh, bueno, yo diría lo siguiente, Bolsonaro es un poco un fruto o el punto de llegada de una crisis en Brasil que comienza a lo mejor en el 2013, entonces como para entender a Bolsonaro hay que entender ese periodo, diría como la primera cosa del 2013 al 2018, qué pasó en esa coyuntura política en Brasil. Claro que el largo plazo que hay que tener en cuenta, un contexto más grande, eh, también para entender la actualidad política en Brasil es el periodo de redemocratización en Brasil. No sé si ustedes saben, pero Brasil, como tantos otros países en América Latina tuvo una dictadura militar que duró más de 20 años, del 64 al 85, 89, en realidad en el 89 fue la primera elección directa, o sea... La democracia que Brasil tenía también antes a esta dictadura tiene sus rasgos específicos. Este, yo, por ejemplo, bueno, si Argentina siempre comparo mucho con Argentina, eh, Brasil no tenía, por ejemplo, el voto universal en el 64. Mm. O sea, los analfabetos no votaban, quiero decir, una parte importante de la población no votaba. Y bueno, del 2013 al 2018 lo que hay es una crisis de representatividad de los dos partidos políticos que se vinieron, digamos, alternando el poder en esa vuelta a la democracia, que fueron el PT y el PSDB. Yo lo que creo es que hubo una intolerancia a las sucesiones de los de, digamos, de, de, de los gobiernos del PT, la derecha, las élites, no quisieron más al PT, empezaron a, digamos, Construyeron un enemigo político tipo diablo, porque la realidad es que el PT desde el 2005 a lo mejor ¿no? hasta el 2018, hasta hoy, este, en los medios de comunicación, eh, digamos, hay, hay como... Lo que quiero decir es que hubo todo un gran trabajo ideológico, político, de ir tejiendo desde el 2015 al 2018, una demonización del Partido de los Trabajadores, de la figura de Lula, de la figura de la, como la principal dirigencia, y Bolsonaro, es, en realidad, él es un político de. Es, no es como Trump, no es, un, o sea, es un político de hace 30 años, creo que es diputado, o tuvo algunos cargos, digamos, en, por el Estado de Río de Janeiro, o sea que no es un outsider de la política, siempre fue el mismo eh, recalcitrante, racista que lo que soy, solo que hoy tiene otra voz, tiene otro lugar, evidentemente. Pero él, digamos, lo que quiero decir es que es como un síntoma este, de una crisis política que se abre el 2018, o sea, no, no si comparamos un poco con lo que decían la otra mesa y las experiencias del, eh, europeas, no lo veo como algo que esté teniendo que ver con la derecha radical, me parece mucho más, pareció algo de la extrema derecha, ¿no? una manifestación de la extrema derecha, que en el caso latinoamericano tiene como referencia no el fascismo, sino las dictaduras militares, ¿no? O sea, él es realmente una persona que reivindica la dictadura militar. En el impeachment de Dilma, él sí. votó este, a favor del impeachment eh, contra Dilma en nombre del, de su torturador, o sea, en nombre del general Ustra, creo que era, ¿no? Sí. Eh, o sea, en nombre del, del torturador de Dilma Rousseff, votó, o sea, para, para que se entienda... Uh -huh. Que cuán apegado está ¿no? a la tradición golpista y dictatorial o sea que lo que habría que analizar lo que quiero decir es, es este periodo no este uh -huh. periodo específico y también hacer una reflexión sobre el, el, la transición a la democracia que tuvo Brasil que bueno evidentemente uh -huh. eh, algunas fallas subieron no sé qué opinan sí. eh, Jorge más oh. Bueno, la verdad es que yo en realidad lo conozco bastante mejor el, el caso de Trump que el de Bolsonaro. Eh, no sé si quieres que me quieres centre en ah, Bolsonaro no, no, no, o había, prefieres que pues, no, te es que Había de pensado que me, que me pedías la no, palabra. No, no pues, vale, disculpa. Claro, dicho, o sea, ¿y, y veis eh, similitudes entre el fenómeno Bolsonaro y el fenómeno, y el fenómeno Trump, eh, Marcos. Eh, hay una gran diferencia que es la que se acaba de comentar y que, a mi juicio, eh, vincula más el fenómeno de Bolsonaro al, al fenómeno de Vox. Y es que, tanto en el caso de España como en el caso de Brasil, eh, la extrema derecha está marcada por la larga sombra de las dictaduras. Mientras que, en cambio, en los Estados Unidos, en el caso de Trump, Está más vinculado seguramente a todos los movimientos de, de la extrema derecha europea y de la nueva derecha radical. Y no es tampoco casual que Bannon se haya centrado más en la derecha radical europea que en el caso español. Ya en algún momento hemos hablado, ¿no? Como el, el hecho de que Bannon tuviera muchos vínculos con Salvini, que Salvini en su momento hubiera apoyado. Eh, y, y la Liga en general a, a, a algunos sectores del, del independentismo catalán fue un elemento que, que peleó mucho a Vox en principio con Salvini y que, y que, y que retrasó su incorporación a la extrema derecha europea. Sí, me gustaría, eh, sí que me gustaría comentar una cuestión que me parece que es importante para entender un poco la llegada del poder a Trump en el contexto global y es... Eh, la aparición y el debate de dos autores con dos libros que aparecen en el año 2004 y en el 2008. Cuando, cuando vence Donald Trump las elecciones, hay dos libros que en los Estados Unidos eh, se vuelven muy importantes, que es el, el libro de, de Thomas Frank de ¿Qué pasa con, con Kansas?, que se escribió en el año 2004, y el, y el libro de Andrew eh, Gil Gilman, que, eh, estados rojos, estados azules, estados ricos, estados pobres. Que son dos libros que tienen tesis que a priori parecerían contrapuestas. El, el, lo, que, lo que venía a defender Thomas Frank es que eh, en el año 2004 es que la, la derecha eh, republicana estaba armando una guerra cultural que lo que hacía, eh, eh, que lo que estaba consiguiendo era desviar la atención. De los, de los votantes eh, empobrecidos de, de, de la zona interior norteamericana hacia eh, cuestiones culturales que les despistaban de toda la problemática económica derivada de la desindustrialización y que por lo tanto votantes que podrían tener una, una, una posible conciencia de clase obrera y que de hecho sus padres la tuvieron la estaban perdiendo para apoyar a candidatos radicales en este momento del Tea Party. En el año 2008 aparece el libro de, de, de, de Gilman que lo que defiende es prácticamente todo lo contrario. Lo que dice Gilman es que la clase obrera, Gilman es un estadístico, por cierto, de la Universidad de, de, la Universidad de Columbia, eso también hay que comprenderlo. Lo que dice Gilman es que eh, tomado en términos absolutos la, eh, las clases populares la clase baja, sobre todo él, él, él, él piensa en, en, en términos de ingresos medios por, por, por, por, eh, por hogar, apoyan mayoritariamente al Partido Demócrata. No así las clases medias y las clases altas que apoyan al Partido Republicano. Pero, paradoja de las paradojas, los estados más ricos, en términos absolutos, de Estados Unidos, son, mayor, son mayor, mayoritariamente demócratas porque están en las costas y están bien integradas en el proceso de globalización. Mientras que los estados más pobres son mayoritariamente republicanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando los votantes más ricos y las clases medias altas apoyan a, a, los, a, los, a los candidatos republicanos y, sin embargo, los estados más pobres son donde los republicanos consiguen más votos. Pues esto, a mi juicio, va al corazón y a la clave del debate que se tuvo en la mesa pasada y, eh, y sobre la victoria de Trump. Y es que, en el fondo, cuando pensamos en grupos poblacionales, eh, tendemos a, a, a pensar en grupos homogéneos y compactos cuando en realidad lo que existen son realidades plurales con, con, con, con situaciones que son muy diversas. Y que la clave de la victoria siempre, es, siempre se encuentra en saber generar coaliciones electorales a partir de la fragmentación de esos grandes grupos socioeconómicos a través de un gran relato que los realinee en base a otras claves. Y esa es, a mi juicio, la gran victoria de Trump a través de una cuestión que es muy interesante, y con esto cierro para no alargarme, y es que el problema, el problema de lo económico y lo, y lo identitario, y, y por eso yo creo que tanto Thomas Frank como, como, como, como Gilman tienen razón cada uno en, su, en, su, en sus términos, en el fondo se han rearticulado, porque la gran novedad que presenta la extrema derecha hoy en día, lo que, lo, lo, digamos, lo que, lo que ellos han comprendido y el giro que han realizado, ha sido tomar un discurso económico y reconvertirlo en una guerra cultural. Por lo tanto, puedes eh, puedes digamos eh, referirte a los problemas y a las ansiedades de corte económica que tienen gran parte de las clases populares sin necesidad de abordarlos desde un enfoque económico, sino desde un enfoque de lucha y conflicto cultural. Y por eso siempre el problema es lo extranjero, los competidores extranjeros, los trabajadores extranjeros, todo lo que viene a destruir esa Arcadia perdida. Uh -huh. Eduardo. Eh... Eh... Retomando un poco lo de, lo de Cecilia, eh, cuando dijiste que por ahí gran parte del público no sabe, eh, me hiciste acordar que la última vez que estuve en Intereconomía me preguntaron quién sería el Pablo Casado de Argentina. Bueno, no, no hay un Pablo Casado en Argentina, no hay un Pablo Casado en cada país del mundo como para que tengamos moldes que nos sirvan para comparar. Y dicho eso, América Latina, aquí en, en Intereconomía me harían llamar Hispanoamérica, es un bloque complejo dentro de sus propias fronteras. ¿Qué quiero decir con esto? La transición, las distintas transiciones democráticas que se dieron en América Latina no son iguales en sí mismas. En Argentina los militares perdieron una guerra, en Chile Pinochet perdió un plebiscito, en otros países eh, los militares básicamente se aburrieron de gobernar o ya no, ya no era lo que se estilaba de las dictaduras militares y dejaron el poder. Y suscribiendo totalmente lo que, lo que sostenía Cecilia, yo agregaría un factor importante que es el desencanto de las poblaciones de América Latina con respecto a las respuestas que la democracia les pudo dar. El presidente Alfonsín acuñó una frase muy famosa que es con la democracia se come, se cura y se educa. Lo que mucha gente vio en estos casi 40 años es que se come poco, se educa más o menos y se cura cuando se puede. Entonces, a una figura como Bolsonaro, que como, como bien dice Cecilia, no es un rupturista de la política brasileña, pese a las formas, es un producto de la propia política, yo le agregaría eso. Uy, parece ser que esta gente que vino después de los militares no me resolvió los problemas que yo quería que me resolvieran. Entonces, quiero decir, puedo traer a colación un poco polémicamente también una figura como Chávez, un tipo que viene después de un bipartidismo que parece no resolver los problemas de la población de Venezuela, y siempre en América Latina vemos al padre salvador, a la figura que nos va a, a resolver todos nuestros problemas. Entonces, creo que yo le agregaría eso, pero, pero van por ahí dos. Pero por lo, que, por lo que habéis comentado, eh, digamos, se sobreentendría se sobreentendería que el, el fenómeno eh, Trump, que es, pre, que es de 2016, y el de Bolsonaro, de algún modo serían, serían más o menos independientes. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto se inspira uno u otro o, o son fenómenos, digamos, que, que tienen que ser analizados casi cada uno en su idiosincrasia y… Eh, Jorge. Sí. sí. Yo, bueno, eh, vamos a ver, una, un paralelismo que es obvio, ¿no?, pero que, que es bastante revelador en ambos casos, es que las, tanto la victoria de Trump como la de Bolsonaro, a, al establishment, o a la opinión mediática dominante de sus respectivos países, es, es ya con el pie cambiado totalmente, ¿no? Eh, yo recuerdo aquí, el año pasado, vinieron a lo largo del verano dos analistas, eh, uno de, del Partido de la Socialdemocracia de Baseño, o sea, el centro-derecha, ¿no? un tucano, y otro eh, pues vinculado a Podemos. De izquierda, cada uno insistió en lo mismo, que era que eh, era impensable una victoria de Bolsonaro, ¿no? Por el sistema de doble vuelta, porque eh, cosechaba unos índices de rechazo que era con los que ningún presidente podía ser electo. Y, y yo me acuerdo de escuchar ese discurso y preocuparme bastante, porque yo vivía en Estados Unidos cuando cuando las últimas elecciones presidenciales y yo repetía ese tipo de argumentos cuando me preguntaban por qué no iba Trump a ganar y luego nos hemos dado todos una piña pues tremenda no eh, esto que nos dice bueno pues en primer lugar que vencen eh, en gran medida más por una, por una debilidad del adversario que por una fortaleza propia hay un elemento ahí importante y luego que más allá de esta especie como de escándalo moral eh, que las dos figuras generan, aquí me voy a centrar un poco más en la de Trump, porque la conozco mejor, pero en mi opinión Trump es una figura que se entiende mejor desde el continuismo que desde la ruptura, no, o sea, no, es, no es algo que, que, que era absolutamente inesperado, como comentabais antes, Trump es un producto de la política americana y, y tiene continuismo en dos ejes importantes, uno es la propia dinámica de la presidencia estadounidense, que es pues eso, la oficina que ocupa a día de hoy, eh, cuando vemos, por ejemplo, el trato eh, de esta crueldad en la frontera con ¿no? ¿no? las familias inmigrantes y demás, bueno, es mejor entenderla, es una intensificación de lo que había habido antes, pero no es una ruptura de los precedentes. Es decir, ya Obama, de hecho, además, se jactaba de haber sido el presidente que más eh, inmigrantes en situación irregular había deportado. Y también muestra continuismo de cara al propio Partido Republicano, que se ha ido radicalizando a lo largo de los últimos pues, 30, 40 años, ¿no? más o menos desde finales de los años 70. A mí no me parece que Trump sea como un fenómeno que analizar, como comentabais en la mesa anterior, como de, de, desde el fascismo, ¿no? Como es, es fascismo, no es fascismo. Eh, pero sí creo que una forma interesante, sobre todo en la izquierda, de entenderlo puede ser a través de esta figura de Karl Marx, del bonapartismo, ¿no? O sea, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, para mí es como un texto que es como de los que mejor explican la figura de Trump y las, las circunstancias en las que puede surgir una figura de este tipo. Y me parece interesante. Y ya por último, me parece que, que en Estados Unidos eh, lo interesante a examinar no es tanto la, la llamada alt-right, ¿no? lo que sería el equivalente a nuestra derecha radical, que en mi opinión no es lo que guía el proyecto de Trump, porque es un, un elemento bastante marginal. Antes hablaba de Bannon y como Bannon, que pensamos que era una especie de, de gurú eh, imponente, pues se ha, o sea, su mito se ha disuelto bastante, ¿no? o sea, se ha bollado un poco a lo largo de los últimos años. Eh, lo que hay que examinar, en mi opinión, es el propio Partido Republicano que se parece más a día de hoy a un partido de derecha radical europeo que uno de, de centro derecha. ¿no? Eh, luego eso podemos hablar un poco con más detalle de cómo ha sido ese proceso de radicalización dentro de, del Partido Republicano, pero que digamos entre el partido de Eisenhower al de Reagan ya hay un cambio cualitativo muy importante, pero también del de Reagan al de ahora, ¿sabes? no, es solo, una, no es solo una transformación, que desde los 80. Ajá. ¿Me, me pedía también la palabra a Eileen. Sí, ya tengo un montón de notas, así que no dónde voy a empezar? Eso es bueno. Eh, bueno, eh, tu primera, primera pregunta fue un poco cómo se cómo se explica, ¿Cómo ¿no? Se explica. cómo llegamos ahí. Eh, mi experiencia es en el caso Trump, tengo 15 años viviendo en Estados Unidos y cubriendo el tema. Entonces, eh, yo me iría un poco al 2008, a, a la elección de Barack Obama y eh, a la teoría básica del pendulo. ¿No? Cuando en una sociedad hay un cambio que es muy radical hacia un lado, hay necesariamente, como en un péndulo, un golpe de regreso, casi siempre con la misma intensidad, en el sentido mm. opuesto. El, la respuesta de péndulo al triunfo de Barack Obama es Donald Trump. Mm. Y es Donald Trump en muchos sentidos. Eh, lo primero, y no es una cuestión menor, aunque a veces lo minimizamos en los discursos, es el aspecto racial. El hecho de que un hombre negro haya llegado a la Casa Blanca es, es un hecho que cambia muchas cosas, no solo en Estados Unidos, en el mundo, porque Europa tiene las democracias más avanzadas, pero ¿qué país europeo ha tenido a una minoría racial o étnica en, en la presidencia? ¿no? Y esto dentro de Estados Unidos eh, causó un impacto muy grande. Si se hace un análisis, por ejemplo, de la actividad de los grupos de odio, eh, es un récord que lleva el FBI, cada año actualiza la base de datos… Y en Estados Unidos existen activos cerca de mil grupos de odio. Y el pico más alto ha sido el año posterior al triunfo de Barack Obama. Y eh, los grupos que tuvieron una actividad mayor fueron los blancos supremacistas, KKK y, y los grupos eh, que van en contra de, de la comunidad afroamericana. Eh, para mí esa es una razón que a veces no se toma mucho en cuenta, pero que sí debemos entender una parte de la sociedad estadounidense que guardó eso porque no era políticamente correcto decirlo, pero que se sintieron eh, un poco golpeados ahí. Lo segundo, y creo que es lo fundamental aquí, es la crisis del sistema político. Es la falta de eh, confianza en el sistema político que para mí sería eh, el único hilo, o tal vez el hilo que más claramente une… Eh, puntos entre varios de los casos que se han comentado aquí gente que ve las alternativas políticas y rojo azul derecha izquierda se vuelven la misma cosa porque nadie te ha podido eh, resolver el, el problema barack obama llegó con una recesión con una de las crisis más fuertes que ha tenido Estados Unidos, en donde hubo gente recesión no hubo un hubo gente que perdió la casa que perdió el empleo una ciudad como detroit que era eh, la cuna de las capitales económicas de Estados Unidos, porque toda la industria automotriz estaba ahí, se quedó vacía, literalmente vacía, casas vacías, casas abandonadas. Eh, y esto ocurrió en 2008, 2009. Y cuando tú ibas a los rallies de Trump en 2016 y hablabas con la gente, la gente te decía, yo trabajaba en Ford, perdí mi empleo, yo tenía la esperanza de que mi hijo trabajara en Ford y también perdimos la casa. Y es 2016, ya pasaron dos periodos de Obama y no hemos recuperado el empleo y no hemos recuperado la casa. Pero además, Barack Obama implementó una política de apoyo a primeros compradores, pero yo ya había comprado una casa, yo no me beneficio, pero la familia inmigrante que llegó hace 10 años sí se benefició. Esta inconformidad con el sistema, este eh, golpeteo social que dio la crisis y que no encontró ningún alivio durante toda la presidencia de Barack Obama, más todo el otro asunto racial, cultural, por ahí eh, mencionaron esto de, de la capitalización del conflicto económico como un conflicto cultural y, y estoy de acuerdo, creo que fue eh, algo que, que Donald Trump supo, supo capitalizar muy bien. Uh -huh. No creo que esta haya sido una estrategia de partido republicano, no creo que Donald Trump a una persona de ultraderecha o fascista. Uh -huh. eh, yo lo veo como eh, un, un empresario, un hombre de negocios. No es muy buen empresario, pero entiende muy bien. <risa> pero bueno, es, es, es exitoso en términos de que el hombre ha tenido dos bancarrotas y todo el mundo lo ve como un, como un empresario exitoso. ¿no? Es alguien que entiende muy bien el sistema y lo usa en su uh -huh. favor. Donald Trump secuestró al Partido Republicano. Y la tercera cosa, pero de ello hablaré más adelante, eh, es el rol que tuvieron los medios en la elección de Ajá. Donald Trump. Yo soy periodista y hago una enorme mea culpa por parte de mi gremio porque creo que fue un factor clave el tratamiento Ajá. de la información. Uh -huh. Pues la verdad que ya tenemos un montón de elementos, crisis de, hemos hablado de crisis económica, crisis de la representación, crisis identitaria, cambio en el Partido Republicano, la historia, la, la historia de Brasil. Eh, Pablo, no sé si quieres añadir algo. Sí, Creo que hay... Hay que considerar que es verdad que hay muchísimas semejanzas entre el trompismo y el bolsonarismo, pero quizás esas semejanzas pueden ocultar algunas especificidades eh, eh, nacionales o regionales que se dan en la elección de Donald Trump o en el caso de, de Jair Bolsonaro. Eh, y por ahí las generalidades pueden quedar, o las semejanzas pueden quedar en generalidades, generalidades que son del orden del... del de los cambios más estructurales que hay en el campo de la política, de los sistemas políticos, de la comunicación política, de las campañas electorales. Por ejemplo, en los dos, sin lugar a dudas, ejercen un papel central los medios de comunicación, como decía Eileen, las redes sociales. Pero eso en cualquier elección hoy ejercen cualquier influencia. Por lo tanto, eh, toma, Steve Bannon, bueno, en todas las elecciones hoy... La, la capacidad que tienen algunos estrategas electorales en poder modelizar eh, discursos o relatos electorales que son medianamente exitosos, también es común. Eh, digo, porque todos estos elementos son importantes, pero hay elementos nacionales que son los que explican por qué surgen estas figuras. Bolsonaro no era el elegido por el régimen, no era el, el representante del poder económico, mediático, eh, político... Eh, del poder económico, político y mediático en Brasil. Fue el resultado de la consecuencia de un proceso que se dio en Brasil a partir de una ofensiva que se dio en cuatro niveles, que es totalmente diferente a la realidad norteamericana. Bien. La ofensiva judicial, uh -huh. aunque también podemos hablar de que en, en los Estados Unidos el poder judicial ocupa hoy un papel central para frenar o para potenciar uh -huh. las políticas de Donald Trump, pero el poder judicial ejerce un papel en cualquier lugar del mundo, y también aquí, ¿sí? Eh, ...fijémonos, no, sino lo que, lo que se vive en España... ...el enorme poder, en el caso del proceso ...que tiene el Poder Judicial para intervenir políticamente, ¿no? Pero bueno, hay una ofensiva judicial en Brasil... Uh -huh. ...hay una ofensiva mediática, hay una ofensiva política... ...y hay una ofensiva económica que tiene por, fun, uh -huh. por, por orientación... ...derrumbar el gobierno del PT, evitar uh -huh. una, rele, una elex, nueva elección de Lula... ...eso deriva en la destitución de Dilma Rousseff... ...en un proceso judicial totalmente viciado de, de, de irregularidades luego en la prisión de Lula y en, y en, la, pre, y en la preferencia que rápidamente hacen eh, los grupos de poder en Brasil para dejar allá una totalmente fracasada socialdemocracia o en realidad derecha brasileña histórica en el partido de la socialdemocracia brasileña y elegir en definitiva lo que podía derrotar a Lula que era... Este militar, racista, antidemocrático, pero como, como decía Cecilia, hace 25 años diputado y que parecía ser el único capaz de derrumbarlo. El, el mal menor, aunque sabía que esto tenía muchísimos riesgos porque Bolsonaro no era un aliado, por ejemplo, del gran poder mediático en Brasil, que es la Red Globo, porque representa un poder inclusive comunicacional que compite con la Red de esto. Lo que hizo la burguesía, lo que Guillermo donnel dijo siempre que la burguesía hace en América Latina, tiene una relación con la democracia bastante contingencial y oportunista. Si la democracia le sirve, la usa y si no le sirve, la, de, la descarta. La utiliza en este caso para, para lo que es un proceso político que estamos viendo sus consecuencias ahora. Eh, por eso me parece que además de ver las, eh, en este sentido qué es lo que hace la derecha en cada uno de nuestros países, también es interesante, porque en el caso de Brasil es importante entenderlo, qué es lo que hace la izquierda o qué es lo que no hace la izquierda, porque eso también es mm, la contracara. Sí. Eh, y bueno, y en este sentido creo que hay eh, varios elementos, menciono rápido algunos... Sí, luego lo, no sé lo, lo abordaremos, pero sí. Eh, sí. Que, que después los podemos profundizar o no, pero, pero digamos, y, y esto es un elemento común en la izquierda del progresismo en prácticamente toda América Latina y es diferente a la, a la situación del progresismo en Estados Unidos, que es prácticamente inexistente, a no ser que uno piense que el progresismo es Barack Obama. Pero digamos, la, la, la izquierda en Estados Unidos no existe como tal o se representa políticamente de una forma muy diferente. Ahora están emergiendo, inclusive ahora el resultado de, de, de los avances en el debate electoral de los demócratas están mostrando, en fin, que se está moviendo eso, pero seguramente en una izquierda muy diferente a la latinoamericana. Pero problemas de la izquierda latinoamericana y en Brasil son particularmente graves pérdida total de los territorios. Gobernamos 14 años, perdimos los territorios, los territorios fueron ocupados por otros grupos que estaban ausentes en la escena política en Brasil y que los empezaron a ocupar. Particularmente, las iglesias y grupos políticos no partidarizados que empiezan a representar esto eh, que decía Eduardo, que es el descontento con la democracia, o, o con las evidencias del descontento, inseguridad ciudadana, pobreza, anomia, de, eh, desconcierto, en fin. Segunda, segunda cuestión pérdida de los espacios de la política más allá de los, de los espacios institucionales, de la gestión del Estado el propio gobierno, el parlamento, pero bueno, nosotros en la izquierda siempre hemos sido muy prolíferos en la producción de análisis que permiten ver que la política no se reduce al parlamento y al gobierno, pero cuando asumimos una función de gobierno nos quedamos, o parlamentaria, creemos que hacer política hacer política en el parlamento, hacer política hacer política en el gobierno. Bueno, eso tiene sus consecuencias, abandonamos espacios y en política no hay espacios vacíos, la derecha los ocupó. En tercer lugar, la pérdida de los espacios de formación y de renovación de cuadros. La izquierda ha deteriorado enormemente en toda América Latina sus estructuras partidarias, eh, especialmente cuando asumió el gobierno. En vez de fortalecerse los partidos, se deterioraron los partidos y se deterioraron los mecanismos de formación de cuadros y de renovación de cuadros, lo que también ha tenido un efecto muy grave en esta derrota, o por lo menos derrota circunstancial, no definitiva, que hemos tenido esta batalla de las ideas, o lo que a mí me gusta más definirlo como la batalla del relato, el discurso. ¿Qué se dice? Se decía en la mesa anterior, bueno, nos roban algunos conceptos y los resignifican. Hemos tenido un gran avance en las luchas por la igualdad de género en América Latina, pero si instala en América Latina justamente en este contexto, con muchísima fuerte la idea de que existe una ideología de género que, que lleva a nuestras sociedades a, a una especie de... de de, de, de sálvese quien pueda totalitario. Eh, la pérdida en los, en los espacios de intervención, de, de análisis, la izquierda en general surge, en el caso español claramente, pero en el caso también, por lo menos la izquierda más reciente, en, en América Latina, tiene una, una gran relación con los espacios de producción, de ideas, de conocimientos, con las universidades y todo. Pero la derecha comienza a ocupar estos espacios y si nosotros vemos en estos últimos años en América Latina, como quizás también en Europa, los think tanks más dinámicos son los think tanks de la, de la derecha, no los de la, de la izquierda. Y finalmente, eh, la, la, la dificultad que tiene la que ha tenido la izquierda en toda América Latina y eso en Brasil se vio muy claramente, algo que también decían eh, Cecilia y Eduardo con relación al caso de, de Brasil, o de América Latina en general, que esta pérdida del sentido de la democracia hizo que, el, que, la de, que, que se generara hasta una desconfianza hacia la democracia y que se pusieran en juego en la escena política eh, una disputa de sensibilidades a la cual nosotros hemos respondido de forma bastante precaria. O sea, eh, el miedo es verdad que es un elemento que aprovecha la derecha y lo hace jugar políticamente con mucha, con mucha fuerza. Pero el miedo es una sensación real de la ciudadanía. ¿Cómo no va a tener miedo en México una mujer? Cualquier mujer, no son las mujeres pobres que tienen más miedo que las ricas, pero las ricas también tienen miedo. ¿Cómo no van a tener miedo los jóvenes en Brasil? Si en Brasil se han cargado casi 100.000 jóvenes en 10 años, cualquier joven lo primero que tendría que hacer al salir a la calle es, si cree en Dios, rezar y si no, protegerse, cuidarse. Entonces el miedo es una, es una realidad concreta de una situación de fragilidad en, en, en, en, en, en, la, en la percepción de cuáles son mis derechos como ciudadano o como ciudadana. La derecha aprovecha esto, la izquierda lo que ha hecho es denunciar el uso que hace la derecha del miedo, pero ha tenido una enorme incapacidad para poder darle una respuesta a una cuestión que modela significativamente la subjetividad de cualquier ser humano, como es, por ejemplo, el temor. ¿no? Has comentado una cosa, eh, has, has hablado de, de, de la, del factor religioso ¿no? y también ha salido en la mesa anterior, y yo quería preguntaros eh, por el papel, porque creo que a lo mejor aquí sí que mm, pueden compartir los ambos fenómenos, ¿no? el papel, digamos, sociológico, pero también cultural ¿no? en, uh -huh. de eh, las iglesias, digamos, de, sí, de las iglesias evangélicas y de todo ese tejido asociativo y tejido sociológico en, la, en, est, en, digamos, en, en, en estos dos fenómenos. ¿no? Uh -huh. eh. Eh, sí, y también retomando un poco lo que decía Pablo. ¿no? Primero que eh, Brasil es un país muy específico en cuanto a la religión, es un país muy religioso, o sea, la religiosidad atraviesa diría, la estructuración de las relaciones sociales más básicas. Eh, bueno, tiene una influencia de religiones muy diversas, desde las religiones afro-brasileras hasta mm. la católica, eh, protestante. Y ahora esta nueva onda neopentecostal, digamos, yo no, habría que ser como muy especialista para... Es, es otro debate, un tema aparte, otra mesa, porque realmente este tema es muy complejo, específicamente en Brasil. Pero, de, llevándolo a mi terreno, diría de que, claro, de que en realidad las, las, las iglesias se convirtieron un poco en, en los últimos tiempos como en los centros de operaciones, diría, este, de construcción de hegemonía, que son un poco los que dejó vacantes, como decía Pablo, el propio PT. Y no solo por, por la pérdida de, de, la, de la territorialidad en el sentido literal, yo diría sino que yo creo que una de las fallas del PT en los últimos años fue dejar de hablarle a la gente. O sea, porque a lo mejor no es necesario so, o no solo estar como en el territorio, sino como hablarle a la clase trabajadora, hablarle a la, O sea, construir pueblo y construir hegemonía. Yo me acuerdo, este, eh, hay una revista de una de las tendencias del PT que es Página 13, Pablo la debe conocer, y en una entrevista que le hacían a Dilma... <coughs> el entrevistador le preguntaba, bueno, pero ustedes dejaron hablar la clase trabajadora, qué sé yo, y Dilma decía, bueno, pero es que la gente ya no se identifica con la clase trabajadora, entonces empezamos a hablar de empresarios, de autos, ¿cómo se llaman? Los cuentapropistas, como le decimos en Argentina, porque, bueno, ese es el discurso, digamos, bueno, pero ese es el discurso de las iglesias evangélicas, y eso es justamente, esa no identificación es la que vos tenés que construir, y eso es hacer política al final, y eso es lo que me parece que que yo diría que, que es la verdadera falta de, de, de territorialidad. ¿no? O sea, como de, de dejar de haber construido un discurso este, que justamente dé entidad a los, a, a los, a los actores políticos ¿no? y no entender que la clase trabajadora es algo que ya pasó de moda. Es que en realidad es una construcción permanente. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Querés intervenir? Eso o... es lo que veo. Sí, eh, hay... Ahí hay que tener, un, me parece súper interesante el, el factor religioso a la hora de estudiar surgimiento de estas figuras. Lo que hay que tener en cuenta también es que en varios países de América Latina, en Brasil y Argentina, ni hablar, las iglesias evangélicas, al compás de la iglesia católica tradicional, se convirtieron en un auténtico dispositivo de contención social. Quiero decir, el, la crisis de 2001 en Argentina... Hubiera sido infinitamente peor de no ser por la contención que las iglesias más de base, mm. evangélicas, con una estructura distinta a la iglesia católica, le dieron a las capas más, mm. más bajas de la población. Mm -hmm. Y eso se traduce, indefectiblemente, me guste o no, en clientelismo, en redes clientelares, en las que la gente hace lo que el pastor dice que hay que hacer. Sí. Entonces, en Brasil, evidentemente, hay un actor fundamental. Sí, en el caso, perdón, en sí. el caso de Brasil... Es que directamente le decían a la gente a quién votar, y esa persona era Bolsonaro. Pero yo diría una contención, además, que no es una cuestión solo material, es una, una contención afectiva y emocional de entender también por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Por eso digo de que en el fondo siempre claro. es, es la construcción de hegemonía en lo y que eso, está en juego. Y eso es precisamente lo que quería ir, porque además esto es una cosa que comparte, aquí, sí, aquí esto sí es una cuestión compartida, tanto por parte de la población estadounidense como de cada vez más capas de población en América Latina, que es lo específico de las iglesias evangélicas. Y, claro, aquí lo, nosotros los españoles tenemos un gran problema para entender las iglesias evangélicas porque eh, la iglesia católica es prácticamente un... un, un un, un, un antítesis de negativo. ¿no? La, la, la Iglesia Católica basa, ha basado históricamente su, su, su, su gran eh, resistencia al paso del tiempo y, y, su, y su éxito a, su, a, a que, a que ha, ha mezclado dos factores. Una gran estructura y una, una, y una, y una enorme estructuración de, de, de su tejido eclesiástico con una, un, un trabajo eh, a nivel comunitario específico comunidad a comunidad. En el caso de los... Entonces, claro, lo que tenemos es eso, es, es una iglesia que, que, que es muy jerárquica, pero a la vez que genera mucha comunidad. Pero claro, genera, genera mucha comunidad a través de doctrina. Y la doctrina es principalmente un elemento de racionalización de unos preceptos y unas creencias. El evangelismo pasa olímpicamente de esto. Y lo que genera es un tipo de fe carismática en donde lo que dice es que todos los seres humanos somos pecadores... Ser pecador no es malo, el problema es persistir en el pecado. Y entonces, si tú te reencuentras a través de una epifanía con Dios, te das cuenta de tu carácter pecador y desde el corazón renuncias al pecado y emocionalmente aceptas a Dios, entonces en ese momento puedes empezar a generar tu regeneración y puedes empezar a, a, a ser un cristiano nuevo, un cristiano renacido. Esto genera un dispositivo que predispone de manera natural al fanatismo y además genera un vínculo afectivo con tu pastor como ese guía espiritual que te va llevando a través del camino hacia la regeneración. Con lo cual, también genera un dispositivo a aceptar unas figuras eh, autoritarias y, y, y que ya no solamente se quedan dentro de las iglesias, sino que eso, cuando va a la sociedad civil, ...hace que se genere un vínculo mesiánico que a través de un dispositivo populista puede recodificarse en populismo de extrema derecha... ...en donde hay una adhesión directa por parte del seguidor con el, el, el, la nueva figura de extrema derecha. ¿no? Y a mi juicio es, es, es, esa preparación, es decir, lo que han hecho las, las, las iglesias evangélicas es obviamente hacer un gran proselitismo hacia todas estas figuras de nueva extrema derecha pero a su vez también un proceso de preparación cultural a través de lo que han sido sus propios dispositivos históricos como iglesia. Ajá. Eh, Jorge. Sí, bueno, por eh, enlazar esta cuestión del evangelismo con lo que hablaba antes de las, las transformaciones en la propia derecha estadounidense, eh, ahí las iglesias evangélicas tienen un, un papel clave, que es que básicamente a partir de mediados de los años 70 los republicanos se dan cuenta de que son, digamos, el partido menos dominante, ¿no? el sistema bipartista, los demócratas nos comen la tostada de elección tras elección y tenemos que hacer un esfuerzo organizativo que lo hacen bueno, de dos formas. Una es a través de empezar a trabajar, eh, sobre todo que coincide con la época de la regulación económica, además con lobbies, ¿no? que les dan no solo tirón económico, sino también una capacidad para organizarse determinados temas, mucha mayor que la de los demócratas pero también luego con una serie de elementos orgánicos, ya que realmente están ahí, no es simplemente echar dinero como son eh, pues el crecimiento de las comunidades evangélicas. Entonces, esto es muy claro en el sur de Estados Unidos, que en la posguerra es un bastión del partido demócrata y lo usan para ganar todas las elecciones y a partir primero de cuando aprueban la ley de derechos civiles, los demócratas, y después, con el surgimiento del movimiento evangélico, se ha convertido en, se ha pasado a ser la zona más mmm, densamente demócrata a ser el bastión republicano por excelencia. Y además es una región que ancla al resto de partido y lo lleva hacia posiciones cada vez más de derecha. Entonces, por enlazar esto con otra cosa de la que se habla mucho cuando se habla de Trump, no de esta idea de la clase blanca trabajadora. Simplificando mucho, tiene dos elementos... Una es la clase blanca trabajadora, del el Medio Oeste, que por ejemplo en las elecciones de 2008 votó Obama, vio que sus condiciones no mejoraban porque la industria del automóvil sigue capa caída, no se, ha, no, no se, han, no se han recuperado los puestos de trabajo y en este caso en parte se decantó por Trump. Ese es un, un, digamos, un nicho demográfico que es más fácil de ganar probablemente de vuelta que el de los evangélicos sureños, que son lo que da al Partido Republicano un, una imagen un poco transversal, es decir, sí son blancos más pobres que la media estadounidense. Eh, y si les ve, o sea es verdad que son, son un grupo demográfico muy anclado en cuestiones morales a las que otorgan un peso enorme. Hay un libro bueno de, de... que lo ha traducido Capitán Swing, el de Arlie Hochschild, que es el de Extraños en su propia tierra, ¿no? en la Louisiana rural, que es como. Bueno, donde, la, donde True Detective la primera temporada, ¿no? esta, esta idea de. Es como un, eh, pero está muy bien explicado, porque ella va y los estudia con, ¿no? con mucha empatía y demás. Y, por un lado están fastidiados por el sistema, por otro lado hay un elemento de, de fatalismo religioso y de concepción de, de, de lo moral, ¿no? sobre todo una concepción además muy en torno a ciertos preceptos religiosos, que les hace muy impermeables a una o sea, si entrada a un discurso progresista. Eh, dicho lo cual, también hay, hay algo de lo que aprender, no, es decir, también hay un trabajo de organización eh, y que aquí, por ejemplo, o sea, existe en España, con, con muchas comunidades inmigrantes latinoamericanas, hay iglesias evangélicas que, es que están ahí y los reúnen, ¿no? O sea, ahí... De, tú vas, por ejemplo, yo tuve la experiencia una vez de ir en Pozuelo, a una, así, una iglesia eh, evangélica, en la que iban todos los inmigrantes latinoamericanos que trabajaban en las casas, al lado estaba la iglesia católica a la que solo iban, la, la gente bien de Pozuelo, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo, el, el discurso es... Eh, a, a, a, de, de salvación moral a través del de trabajo individual y no exigirle nada al sistema, y luego con connotaciones a veces muy homófobas, muy reaccionarias, pero el trabajo de organización lo están haciendo ellos. Uh -huh. Entonces, hay algo, algo de lo que aprender y hay que ser un poco humilde, yo creo. Uh -huh. Claro, yo eh, en un momento dado, cuando hace un mes y medio, ¿no? con las elecciones generales, bueno, dos meses ya, eh, pensé, pensando en Vox, pensé eh, eh, y el debate que había sobre Vox y si se podía implantar en, en las clases populares, eh, en algún momento pensé si por ahí, por el lado del evangelismo y de los sectores migrantes, podía haber un cierto voto a Vox por cuestiones morales de rechazo al aborto, etcétera. etcétera Pero quería cambiar con bastante de tercio eh, porque una de las cuestiones que, que, que a la izquierda digamos le está costando más en los últimos años, es la cuestión de la inmigración, particularmente en México, el, el, el Gobierno eh, actualmente de López Obrador ha encallado en las negociaciones con, con, con, con la Administración norteamericana y, y parece que hay eh, bueno, contestación ¿no? y interna dentro de la izquierda, pero también eh, digamos en el conjunto del país. Y quería preguntarle a Eileen que, bueno, si, cómo... ¿Cómo abordar ¿no? o qué, qué primeros pasos dar para, para, bueno, para que este tema no sea constantemente una fuente eh, o bien de tabúes o bien de problemas para la, para la izquierda latinoamericana y europea? Eh, voy a empezar subiéndome un poco en el tema previo de las iglesias porque, <coughs> perdón, eh, en el caso de Estados Unidos estas iglesias eh, varias denominaciones cristianas, pero incluso la iglesia católica en algunos estados tienen como un doble juego, en el sentido de que, eh, desde luego, aglutinan grupos y se vuelven como un pegamento social a través de los valores, ¿no? lo que en inglés se conoce como core values, ¿no? más que el, el, el elemento religioso per se, eh, es esto, ¿no? esta cuestión de valores. Pero eh, desde hace varios años, yo creo que unos 20 años, eh, las iglesias están teniendo un rol fundamental en el manejo de eh, la inmigración de arribo en Estados Unidos. En muchos países también, eh, creo que es el caso de España, que sin las organizaciones de fe eh, que trabajan con los migrantes, el, el tema sería bastante más visible y posiblemente violento. En el caso de la frontera México-Estados Unidos, de los dos lados de la frontera son las organizaciones de fe, las que, eh, pero te lo digo con, con certeza absoluta, no hay mecanismos de gobierno que sirvan de apoyo, ni del lado mexicano, ni del lado estadounidense, para los migrantes en tránsito o eh, retornados. Son las organizaciones de fe. Pero además, una vez que arriban en, los, en el estado de Texas, en Illinois, en California, muchísimo, estas organizaciones de fe, estas iglesias, la Iglesia Universal, la Luz del Mundo, todos estos, tienen un sistema podría ser calificado incluso de clientelar, en el que reciben al migrante de recién llegado y lo apoyan. Le ofrecen albergue, le ofrecen un empleo. Esta, en particular la, la Iglesia Universal, que no sé si se llama así en todo el mundo, pero es muy conocida casi, tienen eh, su propio canal de televisión y entonces cuando llegan algunos inmigrantes los enseñan a operar una cámara y los suman a la producción del canal de televisión. Y tiene 20 años operando esto entonces algunas de estas personas han logrado regularizar el estatus migratorio algunos de ellos votan o tienen familias que ya votan uh -huh. y eh, y este este núcleo que les dio la acogida y la identidad uh -huh. cuando han llegado a Estados Unidos se vuelve un poco también quien marca no eh, cuando hablaba del, del efecto péndulo y de lo que representó Obama en muchos sentidos eh, para la gente que que se basa o que se mueve en torno a estos core values, la llegada de Obama fue muy violenta por dos temas clave. Uno, eh, la regularización del matrimonio de personas eh, del mismo sexo eh, con capacidad de adopción. Y dos, el eh, financiamiento directo a Plan Parenthood, que es esta red eh, nacional de hospitales de eh, salud reproductiva que también eh, practican abortos. Eso fue eh, uno de los sellos de Obama y estas iglesias tuvieron un rol muy importante, no en empujar el voto en favor de Trump, pero sí en empujar el no voto en favor de Hillary porque eh, era un proceso de, de, de apoyo al aborto. Bueno, quería nada más poner esto en la mesa porque ahí claro. hay un elemento también importante. El tema con México. Bueno. <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> bueno, ya vamos avanzando sí, la verdad que... No, mira de verdad trataré de ser breve pero es un asunto muy complejo a mí me parece que eh, lo decía Jorge hace rato Trump ha dado mucha visibilidad al tema de la inmigración y Trump ha aplicado con inusitada crueldad los mecanismos que tiene el sistema migratorio para aflojar o apretar en la frontera pero el sistema ha estado ahí por los últimos 30 años y más específicamente después del, del 9-11, ¿no? los últimos 20 años. Es el mismo sistema. Trump no ha podido cambiar nada. Todas sus iniciativas, contratar más patrulla fronteriza, aumentar centros de detención, el muro que no va a existir jamás, todo lo que ha planteado Trump se lo ha parado el Congreso, porque no hay dinero para eso. El sistema con el que está trabajando Trump es exactamente el mismo. Esto me parece relevante para responder tu pregunta porque eh, a mí me parece que el, que el cambio que pueda haber en la dinámica entre los dos países, en la dinámica en la frontera, en cómo se maneja, no necesariamente tiene que ver con esta administración, tiene que ver con un cambio profundo en el sistema en Estados Unidos y en cómo se entiende la migración. El sistema de asilo en Estados Unidos se está rigiendo todavía con los criterios de la Guerra Fría. Es decir, si tú hoy... Vas, estas son cifras reales. Si hoy tú vas eh, a pedir asilo político desde Venezuela, por ejemplo, sí. tienes más del 70% de probabilidades de que te aprueben el caso. Si vas desde Honduras, tienes 16% de probabilidades. Porque el criterio es este de las dictaduras, los países comunistas, ya no hay un criterio eh, actual acorde a la realidad. Y eh, con respecto a Andrés Manuel López Obrador, eh, el asunto de la, la, la llamada crisis de los aranceles en realidad fue un tuit de Donald Trump, ¿no? un tuit que lanzó un jueves diciendo si México no controla la migración vamos a cambiar aranceles. Ese mismo día reporteros de Washington Post eh, publicaron que el secretario de Comercio y los congresistas estadounidenses republicanos no tenía ni idea de lo que estaba hablando Trump. Esta no fue una medida de la administración estadounidense. Esto fue, no fue algo que se comentara con el secretario de Comercio. Esto fue una ocurrencia de Trump. Perdón por decirlo así, pero es que es así. Ajá. El tipo lanzó un tuit de su cuenta personal, ni siquiera de la POTUS, ¿no? la, la oficial, no de la Casa Blanca. No hay un documento oficial donde se le comunica al gobierno mexicano que hay una intención de cambiar los aranceles. Fue un tuit. A las horas del tweet, Andrés Manuel López Obrador había enviado una carta membretada con su firma, donde le llamaba amigo y pregúntenme cómo le cae eso a los mexicanos que están en Estados Unidos, que el presidente de México le diga amigo a un tipo que a ti te ha llamado violador o narcotraficante. ¿no? De verdad, no es posible. Marcelo Obrador ya estaba en Washington y le pusieron todo sobre la mesa a Trump. Entonces, bueno, yo creo que Trump ganó esa y esto le va a dar mucho juego durante su campaña política. Claro, en el fondo, al, al final, siempre la, la izquierda parece como que tiene eh, problemas o este tema le resulta dificultoso. ¿no? Y en ese sentido, antes de abrir el debate a todo el mundo, quería preguntarle a Eduardo también cómo desde, la, desde los sectores de la derecha se ve la posición de la izquierda. Es decir, eh, efectivamente, ¿cómo, ¿cómo nos ven? <risa> respecto de la inmigración. Sí, sí, sí, no, bueno, a ver, yo creo que, hay, que ahí hay un debate muy maniqueo y me parece súper interesante una palabra que, que dijiste como de pasar, que es tabúes. ¿Qué quiero decir con esto? La derecha, simplificando, ¿no? la derecha quiere echar a todos los inmigrantes, después vamos a ver quién limpia, quién barre y quién hace todo lo que la gente no quiere hacer, y la izquierda quiere como que entren todos. Entonces, hay algo que me parece fundamental que, que, que entronca con lo que decía Pablo, que es esto de, si a mí una persona de clase media de Buenos Aires me dice los inmigrantes bolivianos y paraguayos me están ocupando todos los hospitales públicos y las escuelas y no encuentro vacante para mi hijo. Yo puedo decir que no, mostrando cifras, pero hay una percepción que hay que cambiar y yo creo que la izquierda se desentendió de eso. O sea, se desentendió de encarar de frente algunos problemas que existen y, y a los que no se les está prestando atención. Porque, digamos, si yo ahora voy a Buenos Aires, me voy a encontrar con que la inmensa mayoría del personal de hostelería es o colombiano o venezolano. Uno podría decir, bueno, y los argentinos no quieren hacer esos trabajos. Evidente. Pero lo que siente una persona cuyo análisis no va más allá de, del día a día es, esto se está llenando de venezolanos y colombianos. Y creo que ahí hay una, una asignatura pendiente enorme de la izquierda. Ajá. Eh, supongo que casi todos queréis hablar de este tema tan polémico. Eh, Jorge, yo creo que me estabas pidiendo la palabra o no. Sí, sí simplemente un, un comentario rápido. Bueno, eh, y también ahí lo que comentaba Elín, es decir, es, es una paradoja porque por un lado esto también lo vemos en Europa, es decir, hay una continuidad a nivel de políticas en la frontera, ¿no? tanto a nivel europeo como estadounidense. Lo que cambia es una retórica que ahora es como que abraza la crueldad de una forma deliberada, ¿no? Es como te puedes regodear en el trato que se está dando a la gente que intenta llegar. Y, joder, o sea, eso obviamente es importante, pero, pero las políticas de fondo no cambian tanto, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, que efectivamente está como el, el cliché que lo que la izquierda defiende es un mundo sin fronteras, pero yo estoy esperando que me enseñen un solo partido de izquierdas que ganó, no, es que hay que derribar las fronteras y un bulldozer a la valla de Medellín. Nadie está diciendo eso realmente, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, donde está la clave es la gestión de esas percepciones y eso entronca un poco con lo que hablabais en el panel anterior, que es esta idea de control y seguridad, ¿no? Que es lo que falta? O sea, el discurso de partidos como el FN muchas veces es eh, ¿no? la, la globalización se ha quedado con tu, con tu curro y los inmigrantes se han quedado con tu barrio. Eh, y... Eso, es decir, tú puedes, efectivamente, tú puedes sacar los datos y decir, no, mira, eh, esto no es así, esto tal, esto puedes hacer como los de estos que verifican ahora en Twitter, ¿no? Y te dicen, no, eh, falso, tal. Pero hay un problema de percepción y de, de cómo gestionas eh, el miedo, ¿no? Se hablaba antes, la inseguridad de la gente. Es decir, en un mundo que está cambiando y donde la gente no tiene la sensación de tener un asidero, ¿qué les ofreces tú? Es decir, a lo mejor la respuesta, no estoy diciendo para nada, pienso que la respuesta es decir, no, no, tranquilo, nos vamos a poner firmes y en la frontera no pasa a nadie. pero... ¿Cuál es tu horizonte de certezas, no? ¿Qué es lo que proyectas en la imaginación de esa persona que no sé, no las ve todas muy bien? Ahí yo creo que es donde donde hay que operar. ¿Cecilia? No, eh, yo creo que en el caso de Brasil este tema puntual de la inmigración no es un gran tema, o sea, a lo mejor sí, evidentemente hay un, el otro, digamos, del el migrante como el otro es a lo mejor el nortestino, ¿no? o sea, Brasil es un país muy grande que tiene mucha migración interna y, digamos, sí que es verdad que los estados del nordeste de Brasil, Bahía, bueno... Eh, digamos, en el imaginario ¿no? de la derecha, vos preguntabas cómo nos ven. Bueno, eh, eh, ese es el gran otro, digamos, ¿no? O sea, por el, está el sur rico, San Pablo, y el, y el norte pobre. Eso, pues es histórico de siempre. Y el, el, el prejuicio y el odio clasista está dirigido, digamos, a ese sector. Y evidentemente, yo creo que aquí, en el caso de Brasil, puntualmente, el elemento este, más importante es la cuestión del racismo. Y que falsamente se, se interpreta como, o se lo incluye en esto que se llaman los derechos de las minorías, bueno, las minorías... Un carajo, porque en realidad, <risa> si uno va a Brasil y ve los censos, evidentemente que, que la raza pasa por una cuestión de percepción y de autoidentificación, pero no son para nada la minoría, con lo cual ahí ya hay todo un sesgo este, ideológico, político, clasista que, que sería el que yo creo, considero que la izquierda debería, o un tabú a lo mejor que habría un poco que. Claro. Que destapar, pero también luego saber qué hacer con eso. No alcanza a sacar los tabús, porque eso es un poco lo que hace Bolsonaro. En el fondo Bolsonaro te corre la frontera, de, las fronteras superyóicas y entonces de repente aparece como una persona que dice lo que se le canta y después qué hace con eso. Y después lo único que sabe hacer es seguir haciendo lo que ya hace, que es, digamos, seguir con los epsagrutos, la crisis, y al final se convierte en un gobierno de crisis permanentes. Y cuando entras en esa lógica... Y bueno, esa no puede ser la opción, la alternativa de la izquierda del campo progresista. Eso es lo que yo creo. Os doy, doy la palabra. Eh, Quería eh, decir un, bueno, algo que es quizás polémico, pero en el caso de Italia, que antes estábamos hablando, ¿no? en estos últimos años, desde que Salvini eh, digamos, está dentro del gobierno, se ve como muy claro cómo él trata de polarizar, sobre todo con las organizaciones, eh, no, eh, eh, con las ONGs, ¿no? Y, de algún modo, hay un juego especular entre Salvini, por un lado, produciendo un tipo de discurso, las, las ONGs uh -huh. eh, produciendo, digamos, el discurso contrario. Eh, y, pero no parece que entre medias… Eh, o sea, de algún modo, lo que hace la izquierda es eh, denostar a Salvini, uh -huh. con mucha razón, y, eh, de algún modo, subordinar eh, su discurso de inmigración a las organizaciones humanitarias. La pregunta es, eh, Pablo, el, el, el, ¿debe la izquierda tener un discurso, digamos, propio o una, una agencia propia sobre, sobre este tema? ¿O, o de algún modo, eh, bueno, la situación está bien o, o, o quizás, puesto que se trata de un tema fundamentalmente de derechos humanos, eh, se, debe, se debe, de algún modo, bueno, dejar la, la, la, la iniciativa a las ONGs? Bueno, es... Es diferente la situación de la izquierda en América Latina y la de Europa con, con relación a, a varios temas. Uno es este tema de la, de la migración porque, como, como decía también Cecilia u otros, el problema migratorio también en América Latina es el problema del otro, que es muchas veces de tu misma nacionalidad. Eh, los negros en Argentina son bolivianos, negros entre comillas, ¿no? o son los que parecen bolivianos, que nacieron en Argentina, pero los efectos son iguales, los nordestinos son mucho más extranjeros que los españoles en, en Brasil o que los argentinos, por lo tanto, es más complejo. Ahora, ¿qué, qué es lo que, que creo que es importante entender? Es que la izquierda se enfrenta a, a, a dos elementos que son muy complejos porque estuvieron dentro de un marco de referencias de la institucionalidad o de la ilusión democrática en América Latina. Sí. Uno es el tema de la ley. La ley fue el recurso que la izquierda siempre utilizó en América Latina para poder defender derechos. Cuant ante los abusos contra los jóvenes en Brasil se hace una cosa extraordinaria, se llama el Estatuto de los Niños y de los Adolescentes y las Niñas. ¿sí? Excelente. Nunca se aplicó, por supuesto, Brasil tiene una, una estructura normativa de avanzada, pero nunca se aplica la ley. ¿Qué hacía la izquierda? Recurría a la justicia. La posibilidad de aplicar el, el Estatuto de la Infancia, que defiende los derechos de la infancia, es ante la ley. ¿Qué hizo la derecha? Colonizó la ley se apodera del poder judicial y, y lo utiliza para sus beneficios. La izquierda siempre en América Latina, de alguna manera, se referenció en esos grupos sociales no partidarios que tenían una gran capilaridad social y dialogaban con los pobres. La teología de la liberación con las iglesias, eh, con la iglesia católica y también con un evangelismo progresista. ¿Qué hizo la derecha? Colonizó las iglesias. ¿Y esto de dónde viene? Me digo, un homenaje a Marta Hernecker para simplificar, pero para que se entienda. sí. Esto también viene de los Estados Unidos. El gran poder de los Estados Unidos en estos últimos años fue la invasión por, el, por medio de la fe y la invasión por medio de la ley, parece que aprendieron de la colonización española. Eh, porque son dos mecanismos poderosísimos de atenazar nuestras sociedades. El poder de las iglesias evangélicas y neopentecostales en América Latina viene de los Estados Unidos, donde la Iglesia Universal, además de recibir extranjeros en las fronteras y darle trabajo de camarógrafo, tiene un poder económico impresionante vinculado a los medios de comunicación como la, también lo tiene en Brasil. Este es el problema que ahora tiene Bolsonaro, o se asocia a la Iglesia Universal, pero entra en contradicción con los poderes mediáticos tradicionales, pero son un gran negocio. Ese gran negocio que opera hoy y en, en, en, en empresas multinacionales, no conozco la de Pozuelo, pero con seguridad es alguna de estas iglesias internacionales, no es algo, una emergencia autogestionaria religiosa de la de los migrantes, sino que es algo que viene de afuera, viene con un, con, un, con un poder muy grande a partir de la influencia de los Estados Unidos, como también los Estados Unidos descubrieron que era mucho mejor que formar militares, que salen muy caro, formar jueces en América Latina. Y gran parte de todos estos, estos jueces, que son hoy los que lideran los procesos de lucha contra la corrupción en América Latina, tiene una enorme vinculación con los Estados Unidos. Para finalizar, el gran, poder que, el, el gran problema... Eh, no tanto poder, sino la, la debilidad que muchas veces tiene la izquierda, es que la izquierda cuando gobierna piensa que la derecha se queda congelada en el freezer esperando para volver y cuando vuelva va a volver con las mismas herramientas o elementos que tenía cuando, cuando nosotros los, les ganamos. Y lo que, lo que no pudimos percibir es que la derecha durante estos 14 o 15 años de, de giro a la izquierda en América Latina lo que hizo fue redefinirse, eh, eh, mirarse la izquierda, la derecha tiene claro siempre una cosa, esto lo decía Perry Anderson un, en un trabajo de hace unos 15 o 20 años atrás donde decía, la derecha tiene claro dos cosas, una, principios no se negocian y segundo, estrategias se cambian todas las veces que sean necesarias con orientación a los principios, a los valores que se defienden, por lo tanto, lo que la derecha tenía claro era que tenía que volver al poder y lo que hizo durante estos 15 años de gobierno progresista en América Latina fue entender cuáles eran las grietas, cuáles eran las fragilidades que la izquierda tenía y una de esas fragilidades era la confianza excesiva en la ley, usaron los tribunales para destruirnos y lo siguen usando ¿sí? y es muy difícil hoy que nosotros que defendimos siempre a la ley frente a la, al abuso de las autoridades políticas cuando la derecha está en el gobierno, ahora digamos que la ley eh, es, está utilizada por la burguesía para reproducir sus intereses y por otro lado la fe, la confianza la capilaridad, la relación el cara a cara, el hablar, el estar vinculado con la gente y con esto termino cuando se estaba yendo Dilma Rousseff pide a un grupo, yo participé también de, de parte de esa experiencia en Brasil, que hagamos toda una serie de estudios relativos al, Bolsa, al Beca Familia, el Bolsa Familia, el gran programa del gobierno de Lula, pero que desarrolla fundamentalmente Dilma. ¿Quién recibe el Bolsa Familia? Que es una, una asignación de recursos a través de una, de una tarjeta de débito que reciben las mujeres. Por lo tanto, fuimos ahí a preguntarle a las mujeres. Primera pregunta. ¿Cambió su vida a partir de la implementación de la beca familia? 90% de las mujeres dijeron sí, cambió mucho o muchísimo. Segunda pregunta, ¿por qué? 70% de las mujeres dijeron gracias a Dios. Claro. El 5% solamente dijo gracias a una política pública defendida por el gobierno. A Dilma Rousseff, por supuesto, ni se la recordaban. Sí, sí. Eh, ¿Qué pasó durante todos estos años? Mientras el gobierno de Lula y Dilma, que también se enfrentaba a su contradicción de decirle a la gente, yo trato de decirle a los compañeros aquí en España, cuidado con ser tan generosos de decir cuando, se, cuando hay un derecho, el derecho lo gana la gente, porque después cuando lo gana la gente, nunca te lo agradecen. Sí. Entonces, ¿qué pasó en Brasil? Cada vez que llegaba Dilma Rousseff a un lugar le decía Gracias Dilma por la beca familia, gracias nada, esto se lo deben a ustedes mismos Y atrás estaba el pastor evangélico y le decía Sí, se lo deben a ustedes mismos cuando rezan Se lo deben a ustedes mismos cuando le dan el diezmo a la iglesia evangélica Se lo deben a ustedes mismos cuando me apoyan a mí Y entonces la gente empezó a ver que en buena medida esto que tú decías Que en definitiva el éxito de esa política pública radicaba en su propio esfuerzo Vuelve una lógica muy meritocrática, muy individualista, una cosa que tenía por sentido crear una idea de bien común, de comunidad, de, de fondo público, de, de, de atención en función de derechos y no de prebendas. Eh, por lo tanto, creo que ahora lo que hay que hacer, que no es un buen momento para la izquierda, es eh, hacer lo que hace la derecha cuando no gobierna, prepararse para cuando nos toque el turno. No, lo que dice Pablo, estoy totalmente de acuerdo y lo que refuerza la idea de la importancia de la hegemonía, porque tanto en, en cuando fue la gestión de gobierno, o sea, cuando el PT dominó, el gobierno del PT estaba en el poder, en el, como en los momentos de crisis política, entre ellos las manifestaciones que surgieron entre el 2013 y el 2018, incluyendo también la actual crisis y el escenario catastrófico que plantea el gobierno de Bolsonaro, lo que hay que tener muy en claro es, como buena beberiana que soy, lo digo, que la realidad no es un fruto maduro que cae por su propio peso. O sea, porque incluso, por más que, pues yo creo que esa es una apuesta medio, eh, no sé, decirlo como trotskista por parte, sobre todo de Dilma, de entender de que, bueno, miren, ya se van a dar cuenta de que como está todo mal... Es obvio, por ejemplo, de que a Bolsonaro le va a ir mal. Y no le va, y no, y no es obvio, porque además siempre la culpa la puede tener otro. Así como lo que decía Pablo, de lo que me dieron. Eh, en Brasil se aplica muchísimo. Nunca tenés la garantía de que, ¿cómo sabes que no fue Dios el que te lo dio? Es que es básico, es que es obvio que fue Dios el que te lo dio. Así como existe eso, también la culpa de la crisis siempre la puede seguir teniendo el PT, Dilma, los, los nietos, los, qué sé yo, cualquier fantasía. que uh -huh. Con lo cual, la urgencia para mí de la izquierda del campo progresista es ya a construir mucho análisis político, pero en el, esto en el, y hegemonía en el sentido de construcción del sentido de la realidad y el sentido de la pertenencia. Uh -huh. Y ya por último, porque nos quedan tres minutos o... Oh. Eh, quería, bueno, en este escenario en el que, en el que hay un gobierno digamos, de, derech, de extrema derecha o de derecha, radical, o, o de derecha radicalizada sí. en, en Brasil y en, y en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay, hay gobiernos progresistas en, en, en, en México, en Bolivia en, y en otros países, en Venezuela, eh, quería preguntaros, bueno, ¿cuál es el papel o cuál creéis que es el papel en ese contexto eh, de, pues, por ejemplo, gobiernos como el de México?, sí. eh, bueno, Marcos, llevas bastante tiempo sin hablar, no sé... Bueno, si alguien me pide la palabra... Yo, yo, yo sé que, que es una que... pregunta difícil, ¿eh? <risa> eh, eh, A mí me parece... Bueno, el, el caso de México, tenemos que entender que está llegando por primera vez la izquierda, eh, que, que entre paréntesis, para llegar es claro que tuvo que, que negociar y hacer amarres con muchísimos actores con los cuales ideológicamente no coinciden. ¿no? Entonces, voy a decir que es una izquierda moderada la que ha llegado al gobierno de México, pero después de eh, un régimen de 70 años de partido único y eh, con un país que, cuya economía, economía local y una parte de la economía nacional depende del narcotráfico. ¿no? Eh, un país que está en manos de los carteles, esto... Uh -huh. A ver, lo, vemos, lo sabemos quedito y fuerte. Eh, tú vas a un pueblo pequeño y preguntas quién controla la tienda, quién controla el kiosco, quién controla el, ba el banco, y cada pueblo es un México chiquito, ¿no? Entonces, eh, es un problema muy complejo porque en el caso particular de México no se trata únicamente de limpiar la casa, como eh, en teoría lo está haciendo ahora el gobierno de una manera muy burda, ¿no? Está utilizando una gran aspiradora en vez de barrer un poquito, entonces, bueno comunicativamente no le está funcionando mucho, pero eh, no es nada más eso, ¿no? Es que hay ciertos amarres que si los sueltas todos, literalmente se te cae el país, ¿no? Por, por las inversiones extranjeras que hay, porque tenemos un plan Mérida, que no sé si es conocido acá, pero eh, el plan Mérida es un plan implementado hace o 10 años más o menos, por parte de Estados Unidos, por el cual Estados Unidos da una partida eh, presupuestal, dinero en efectivo, entrenamiento y equipo al gobierno mexicano para el control en la frontera sur. Es decir, esto que estamos viendo está hablado desde el gobierno de Felipe Calderón en México. ¿no? Entonces, eh, de esos recursos depende gran parte del desarrollo de la zona sur de México. Es, es muy eh, intrincado y... Eh, la operación del gobierno en México depende de muchos factores externos al propio gobierno o al propio grupo que ha llegado al poder. Tienen seis meses ahí. A veces cuando, lo, cuando hablas de todo lo que ha pasado se sienten como seis años y es un poco agotador. Pero eh, yo pienso que mucho va a tener que ver en qué ocurre en la elección de 2020 en Estados Unidos... Y eh, ¿Cómo quedan los contrapesos en Estados Unidos? Nunca como ahora. En Estados Unidos se habían puesto a prueba eh, la separación de poderes, check and balances, y hasta ahora va pasando la prueba. ¿no? Entre las Cortes y el Congreso han parado a Trump de una manera bastante elogiosa. Eh, hace rato Pablo decía que en, que en Estados Unidos no hay izquierda, con lo que coincido, pero no hay izquierda con representación eh, institucional ahorita. Sin embargo, a partir de la elección de Trump y del gran desencanto que tuvo la generación más joven de votantes con el Partido Demócrata, el mugrero que le hicieron a Bernie Sanders, etc., empezaron a salir alternativas como Alexandra Ocasio-Cortez, que es el caso más visible, pero que se reproduce en, en todo el país. ¿no? Eh, candidaturas independientes que no se identifican con los partidos, eh, pienso que un poquito parecido a cómo surgió Podemos acá, y por ahí puede haber algo interesante, pero es pronto para decirlo. Marcos, ¿qué? Sí, y precisamente eh, ah, por ahí quería llevar yo también mi intervención, porque en realidad, digamos, no hay izquierda en los Estados Unidos en base a los parámetros que nosotros podamos querer de darle desde una visión europea o de América Latina. Ahora bien, eh, el gran cambio que supone la candidatura de Bernie Sanders en el 2016 y la cuestión de que a partir de ese momento la población estadounidense pueda autodefinirse como socialista sin que eso suponga un tabú social enorme, aunque sigues siéndolo en, muchísimos, en muchísimas partes del país, pero el hecho de que, digamos, pueda plantearse sin que al día siguiente tu vecino te haya denunciado ¿no? y, y vengan aquí agentes federales y demás, es un, es un cambio de mentalidad muy grande y va precisamente en la línea de, de construir hegemonía. Y va en la línea de construir hegemonía porque, digamos... Ya no, ya no porque, digamos, se hable de construir hegemonía. Porque, fíjate, yo diría que el, el mayor problema que tiene la izquierda es que nos encanta hablar de construir hegemonía. No tenemos ni puta idea de cómo se hace eso, pero da igual porque nos gusta mucho hablar de, de que hay que construir hegemonía. Y, y, y de alguna manera... Eh, en la propuesta del, del new, de, de, de, de este, de este new, eh, Green New Deal, perdón, de alguna manera entronca con la única experiencia que han tenido los Estados Unidos en, de, eh, en su historia desde el punto de vista de generar un sistema de redistribución a la vez que se cambian los parámetros de la regla de juego. Y creo que eso es algo muy importante que las personas que están ahora mismo intentando hacer esa traslación de ese nuevo New Deal verde aquí a España, están perdiendo de vista. Porque construir un, un, un nuevo New Deal no significa simplemente, digamos, eh, eh, coger parte de, de, de, de los fondos que tiene ahora mismo el, el, el Gobierno para generar empleos verdes. No, significa intentar repensar todo el tejido productivo, cómo engarza eso con todo el sistema impositivo e intentar generar un nuevo pacto social. Y esa reflexión sobre el nuevo pacto social yo creo que es lo único que puede frenar a la, a la nueva derecha. Porque esa reflexión sobre cómo rearticular los niveles de redistribución de la riqueza social es lo único que puede conseguir que el extranjero y el migrante no sea percibido como una amenaza. Porque al abrir nuevos horizontes puede resituar en el discurso público a esos actores que, que vienen a nuestro país. Pues, eh, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la verdad es que han salido un montón de temas. Vamos a abrir la, la discusión a, a la, al público y, y, y nada, esperamos vuestras preguntas. Eh, ¿Sí? Eh, en, yo soy colombiana y soy inmigrante acá en España. Okay, okay. Y pues recuerdo mucho lo que pasa en Colombia cuando ustedes eh, relatan las cosas que suceden en otros países allá. Eh, luego del proceso de paz se sometió un referendo eh, el acuerdo de paz y gracias a la influencia de este tipo de iglesias allá se dicen cristianas, se llaman cristianas, es como lo pentecostal, es algo parecido allá, les dicen iglesias cristianas. Y también por la influencia de la iglesia católica y el miedo a la dictadura gay, etcétera, a la destrucción de la familia, se logró que algo… Eh, político llegara a ser influenciada por esto, que también es político, porque lo personal es político, pero por este tipo de cosas la gente saliera a votar por miedo y le dijera no a la paz. ¿Qué me pasa? En Colombia es muy evidente para la izquierda esta, pues esa alarma, cómo puede influenciar la religión en el tema político y que la derecha pueda lograr triunfos electorales. Pero ¿qué me pasa? Yo cuando llego acá, más en ambientes muy de izquierda-izquierda, Pongo en evidencia esto, como soy migrante, mi país pasa esto por la religión y resulta que acá han surgido nuevas eh, eh, teorías, por ejemplo, la teoría de colonial o un nuevo impulso que está teniendo el antirracismo, entonces ya no son tan críticos con la religión. Entonces, como si tú eres migrante, si tú vienes de otra cultura, eso ya hace parte de tu tradición, no me siento cómodo criticando eso. Es más, cuando digo que soy atea ya me miran un poco, pero tú estás un poco occidentalizada porque un ateo colombiano está como raro. Bueno, entonces el punto es, eh, me parece como un reto para la izquierda en Europa poder dejar de lado el racismo, obviamente, pero simultáneamente seguir siendo críticos con la religión de, las, de los sitios, de las culturas de donde venimos, porque… Eh, yo una vez leía Aventura dos Santos y, y, y yo lo que, lo que saqué fue como una actitud, eh, ver el potencial político de la religión, pero no como la teología de la liberación, que era algo revolucionario, sino como bueno, está ahí, los desfavorecidos les gusta la religión, pues eh, no sé. Se me hace que la izquierda tiene que retomar eh, pues valores críticos porque realmente eh, la religión puede tener una influencia realmente perniciosa en el aspecto político. Y el hecho de que seamos migrantes no nos hace como «Ah, sí, los migrantes es que ellos son más religiosos por naturaleza, su cultura es así». Entonces, es un reto para la izquierda europea situarse frente al tema antirracista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser críticos con la religión sin al mismo tiempo ser racistas? Obviamente, porque no es lo que quiero. Uh -huh. ¿Acumulamos varias preguntas? Hola. Eh, me, es muy interesante lo que habéis esta, estado exponiendo por varios intervinientes sobre el papel de articulación ideológica de un montón de países, incluido España, a través de la religión, básicamente, evangélicas en Latinoamérica. Bien. Pero creo que nos estamos olvidando... En España tienen menos, menos capacidad de captación por una serie de circunstancias que es distinto. Pero lo que sí he hecho de menos es algún tipo de referencia no solamente a las congregaciones evangélicas, sino a los movimientos netamente católicos, radicales, como pueden ser en su momento los legionarios de Cristo, uh -huh. en México el Yunque, que el Yunque ya se está exportando hacia aquí, en España está implantado y van hacia ciertos países europeos que me parece que son... Eh, Irlanda Polonia y no sé más es decir más lo que tenemos nosotros bueno comunión y liberación también es tiene origen latinoamericano pero nosotros tenemos nada menos que el opus que es algo así como la, el reverso tenebroso de los jesuitas no porque para eso vinieron, para desplazar a los jesuitas. Ese es otro debate. Pero tenemos a los Kikos, que son siniestros. Es decir, ¿hasta qué punto la articulación de todo un pensamiento conservador, la articulación teórica, es muy teórica, porque aquí no van a misa ni los de Opus. Pero... Tienen mucho predicamento en sus pronunciamientos. De hecho, la curia española está a la derecha de la derecha del Vaticano. O sea, es algo horrible. Eso, eso, es una, eso es una cosa que se ha tenido en cuenta. Y luego, esta es una opinión personal, yo veo a Trump más cerca de Berlusconi que de Bolsonaro. En todo caso, Trump puede estar más cerca de Macri, pero vale, perfecto, una más, vale. Hola, eh, soy Anaid, vengo de México y creo que hay algo importante que habría que señalar como retos de la izquierda, que es también es, es poder plantearse como una un tema migratorio en, dentro de su programa y proyecto político. Uh -huh que tenga una vinculación, en este caso, con la solidaridad latinoamericana. Eh, yo lo pienso un poco desde México, de cómo también eh, habría que abrir como estos caminos de, de poder hacer otros pactos internacionales con América Latina. Eh, me parece que México todo el tiempo está viendo hacia el norte, que es la gran potencia y eso es como algo que ya sabemos. Pero que antes, eh, un poco aún con el PRI, eh, había un poco más de vinculación con proyectos en Latinoamérica. No estoy diciendo que eso sea lo, como, como lo hicieron ellos sea lo mejor, pero creo que es una buena alternativa también para la diversificación. Y es muy grave lo que está pasando en torno a la migración, de a lo mejor no se está construyendo el muro en, en la frontera norte, pero en el sur hay más de 15.000 eh, soldados de la Guardia Nacional, que si eso no es un muro, no sé qué es, ¿no? Gracias. Nada más una referencia rapidísima. Hay 15.000 soldados de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera sur de México y 5.000 de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera norte. Y hay 5.000 elementos de la Guardia de Estados Unidos en la frontera sur. Es decir, actualmente desplegados en fronteras son 20.000 del gobierno mexicano y 5.000 del gobierno estadounidense. ¿Quién se lanza? <ríe> Pablo. Bueno, sobre esta última cuestión también y en relación a lo que decía Ailín antes sobre Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador tiene enormes méritos, sin lugar a dudas, ser en definitiva el primer presidente de izquierda de México en muchísimo Pero, tiempo, ¿no? No, nunca o, bueno nunca o desde uh -huh. la revolución mexicana, podríamos uh -huh. decir que en México no vivía esa esa explosión de esperanza progresista. Uh -huh. Bueno, de cualquier forma tiene un problema y, le, y es bueno que la izquierda cuando ve problemas en la izquierda también lo señale. No es exactamente un latinoamericanista. Uh -huh. eh, ella decía una cuestión, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Anaí, Anaí decía una cuestión muy importante y es que en la tradición de la derecha mexicana hubo mucho interés por relacionarse con América Latina y, curiosamente, con Cuba, que fue, inclusive en México, durante los gobiernos del PRI, un gran protector del sistema cubano frente a los Estados Unidos. Quizás también por eso, porque para, para señalar una relación de poder con los Estados Unidos, pero nunca con América Latina, eh, tan, tan fuerte eh, como se suponía que lo podía hacer un presidente de izquierda. Piensen ustedes, Andrés Manuel López Obrador nunca fue a, América, a un país de América Latina, ni antes de ser presidente ni ahora. ¿Sí? Digo, en términos de su campaña, no ahora, bueno, como presidente, obviamente, pero digo, en términos de sus referencias, eh, no, ha, no ha visitado... Eh, o acompañado, por ejemplo, toda la, la situación que ha vivido Lula. O sea, es un presidente totalmente fuera de la iconografía y nunca ha pretendido ejercer un liderazgo de unidad latinoamericana como siempre es la fantasía que tiene cualquier presidente progresista de América Latina. Llega a la presidencia y cambiar su país y unir a América Latina. Lo hace Chávez, lo hizo Kirchner, lo hizo Lula, lo hacen todos. Si Quieren ser los grandes líderes de la integración. Y además lo hacen los que no eran tan de izquierda, pero se vuelven de izquierda, como Ernesto Samper, por ejemplo, que se transformó en un gran referente de la unidad latinoamericana, el expresidente colombiano. Pero desde México no, y eso no está ahora. Y, lo que tú dices, y es muy grave esto porque hoy sufre los, México una presión de los Estados Unidos que se procesa también en, la, en una militarización de las fronteras y el gobierno mexicano no pide ayuda a ningún gobierno latinoamericano. Ni de izquierda ni de derecha. Es una cuestión que resuelve México con los Estados Unidos. Se supone que va a pasar lo que siempre pasó entre las relaciones entre México y Estados Unidos. Gana uno. En general ha ganado Estados Unidos. Esperemos que en este caso se revierta. Y una sola cosa, nada más para que no se interprete mal. No digo que no hay gente de izquierda en Estados Unidos. Hay un montón de gente de izquierda y progresista y en la academia más todavía. Eh, hay intelectuales de izquierda muchísimos. Lo que no hay... en, en, en en, en Estados Unidos es una construcción de la derecha contra la izquierda. O sea, eh, lo que decían antes ustedes, y lo decían muy bien, o sea, eh, Trump, de cierta forma, es la continuidad de lo que... Para, eh, Barack Obama no era un presidente de izquierdas, exactamente. Era un presidente de derechas, de, la, de, una, de una derecha liberal que sin lugar a dudas tiene componentes mucho menos radicales que los que tiene la derecha de Donald Trump. Pero hasta ahora, en lo que en lo que van los niveles de deportación, le ha ganado de, de, de Barack Obama a Donald Trump. En lo que tienen los niveles de guerra, ¿sí? Barack Obama, muy de izquierda no debe ser, porque fue el presidente que más guerras hizo en la historia de los presidentes ¿Pero norteamericanos. ¿Pero el premio Nobel de la Paz? Bueno, el tratar? premio Nobel de la Paz lo Kissinger. ganó... Eh, <risa> Kissinger. Eh, Kissinger también. Y lo ganó el presidente Santos, que deja un país en un proceso de paz. Con un, ahí está la compañía de Colombia, que, puede decir, con un nivel de precariedad en la posibilidad de conseguir la paz, los niveles de asesinato de los líderes eh, campesinos y de derechos humanos en, en Colombia continúan existiendo y la paz en un proceso de extinción y sin embargo eh, Santos ganó el premio Nobel. Pero de cualquier forma, creo que es, esto es mucho más complejo y lo que tú decías también, bueno, la religión obviamente no, no se limita a los evangélicos o los cristianos neopentecostales, sino que tiene que ver con el poder histórico que la Iglesia tuvo en, en el mundo, pero que en América Latina está sin lugar a dudas en crisis, no solo por la crisis de muchas de estas confesiones o grupos más radicales, sino también, que es otro tema, el liderazgo que tiene eh, Francisco en la Iglesia Católica, que genera eh, un, un conjunto de contradicciones que es muy complejo presentar aquí, pero que están también presentes en la crisis que tienen estos grupos de poder de ultraderecha en la Iglesia. Claro, de hecho... Eh... Lo comentabas, en, en el caso de España, en el caso de Vox, yo creo que para que un partido tan, tan pequeño, hace un año eh, nadie hablaba de Vox eh, en junio de 2018, para que un partido tan pequeño desde octubre, septiembre, octubre, hasta abril, ¿no? bueno, hasta mayo, pueda lograr presentar sí. candidaturas en prácticamente toda España, eh, claro, tiene que tener una base sociológica, tiene, efectivamente tiene que tener dinero, pero tiene que tener también una... una unas estructuras previas de la sociedad civil en las que se basan. Y yo creo que, en buena medida, han sido, han sido de militares, policías, asociaciones de caza... Es decir, pero también eh, todos estos grupos, los Kikos, eh, el Opus, que, efectivamente, en, un, en Palencia o en un pueblo de... Eh, o en Calatayud, pues, igual, hay una, hay un, hay una asociación, ¿no? Eh, Eduardo, mavier Sí, eh, dos apuntes muy rápidos, empezando por el final. En cuanto a la cuestión migratoria, yo recuerdo cuando el presidente Cabo Verde dijo en los primeros años 2000 que ya era hora de que África tomara las riendas de su propio destino y dejara de culpar al colonialismo europeo por cuestiones que ya eran de la actualidad africana. Quiero decir, ¿esto con qué lo, con qué lo entronco? Con que los gobiernos progresistas de América Latina, sea lo que sea un gobierno progresista, que ese es otro debate, tendrían que empezar a fomentar políticas, eh, cosmovisiones y demás que permitan entender a la persona que se va a Estados Unidos, porque no nos engañemos, de Guatemala, Honduras y México se van a Estados Unidos, no se van a, a otros países. Eso por un lado. Y por el otro, lo que decía el, el, el, la, última pregunta, la primera pregunta, perdón, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una batalla por las almas, que también es una batalla por el poder. Quiero decir, la Iglesia Católica, que que en cierto sentido, aunque podamos pensar que es una iglesia muerta, es, un, es una multinacional que lleva 2.000 años de existencia, que es el mayor caso de éxito empresarial, viene de la iglesia católica y después Coca-Cola. Y la iglesia católica decía, siempre se caracterizó por elegir al CEO indicado para el momento histórico indicado, si no lo mata como Juan Pablo I. Eh, cuando Bergoglio asumió como, como CEO en el año 2013, una de las primeras manifestaciones que hizo fue tenemos que volver a una iglesia con pastores con olor a oveja. Lo que el tipo está diciendo en parte es, las confesiones evangélicas nos están corriendo por izquierda, nos están comiendo la base, porque como dijo el Señor, eh, la gente no va a misa, cada vez se ordenan me, menos sacerdotes católicos, y creo que ahí hay un dato interesante en cuanto al poder que están adquiriendo las iglesias evangélicas, que en un principio eran meras iglesias y hoy como en Brasil tienen partidos políticos. Tenemos que prácticamente terminar, hay espacio igual para dos... Mmm, me había dicho Cecilia... Sí, se no sé. breve. Sí. No, eh, con relación a lo que decía Pablo, yo creo que también el contexto internacional no está como muy favorable como para volver con el discurso de la integración, la patria grande y demás, y sí valoraría en el caso de López Obrador, si bien él hasta ahora no se pronunció en ese sentido, con el énfasis que uno pretende o que históricamente es lo clásico... Hay que decirle que, por ejemplo, con el conflicto con Venezuela, que es por donde hoy por hoy pasan los ataques más grandes de Estados Unidos a América Latina, bueno, él no se sumó a la locura del Grupo de Lima, intentó junto con el presidente de Uruguay crear un espacio de conciliación y de diálogo que a lo mejor no funcionó demasiado bien, pero se posicionó este, claramente eh, en contra, digamos, de la, de, de la injerencia yanqui en América Latina y eso me parece que es un dato político... Y muy importante, ¿no? Este, después cuando hablaban del muro, esto es un, me acuerdo, hay un dirigente del peronismo en Argentina que se llama Guillermo Moreno, que a mí me gusta mucho, es medio polémico, pero es que él está fascinado con el muro, porque él dice, pero es que, es que ojalá que Trump lo haga el muro y ya, porque de ese modo vamos a tener a México mirando para América Latina, porque en el fondo... Eh, es como lo que quiero decir es que hay veces que también hay que ver a lo mejor el lado positivo de las cosas, ¿no? Y sí, y que a lo mejor la verdad es que sea un contexto o, bueno, una situación que amerite tal vez este, una mirada más latinoamericana de México que históricamente mu mucho nunca tuvo, ¿no? Eh, Terminamos sí. con un, un... <risa> Nada, brevemente sobre el tema de la religión, por hacer el juego de palabras malo, eh, yo creo que es ser un poco laico con este tema en el sentido que tú. Es que ¿no? de toda ahí en la viña del Señor. Tú puedes ir a casos como o sea, lo que mencionabas de la teología de la liberación o muchas iglesias que son muy importantes para movilizar a progresistas en Estados Unidos. O ojo, aquí en España, el caso de las comunidades de base católica en la, trai, en, en la transición. ¿no? O sea, yo creo que sí. si estás en la izquierda tampoco te puedes permitir, pero es decir, no, no, mira, es que esto es todo superstición y esta gente no se ha enterado. Dicho lo cual, efectivamente hay un sinfín <risa> de ejemplos reaccionarios en los que no te quieres ver reflejado. Entonces, eh, bueno, ahí me parece que simplemente hay que bueno, saber discernir un poco y lo, lo que sí me parece interesante es lo que decías de determinadas eh, interpretaciones como de la teoría de colonial que a veces eh, como caen en una especie de infantilización o, o un poco en los propios patrones que dicen querer combatir, en lo que no, en todo lo que venga de ahí es bueno, por lo tanto no, mira. O sea, yo creo que ahí tú sí que puedes decir, no, pertenecemos a una comunidad política con determinados valores pluralistas abiertos y no sé qué, pero nos los creemos en cierta medida y los podemos defender, ¿no? Eh, o sea que sí, me parece que es, me parece que es un, un problema en determinados nichos de izquierda que bueno, estaría bien tener en cuenta. Y ya por, por cerrar con el tema de, de AMLO, a mí es que. Claro, es que la, la situación en la que se encuentra es delicadísima, ¿no? Y, y sobre todo en un momento en que hay tantas esperanzas puestas en uno de los pocos gobiernos claramente progresistas. A, a mí me recuerda un poco a, a la situación de, salvando diferencias enormes, claro, pero de Chipras en Grecia en 2015, ¿no? Es decir, es como la gran esperanza de, de la que está todo el mundo pendiente y, sin embargo, las condiciones estructurales de, del Estado mexicano en, en su relación con Estados Unidos es que dan para poco más que una gestión de un montón de, pues de miserias y de decepciones, ¿no? O sea que, bueno, eh, no es una reflexión muy optimista, pero me parece que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ya está. Pero pues puede nada, ser mucho... como Chávez también en los años 90 y después surgieron los otros ya, gobiernos. Es que, porque pero... Venezuela está en Venezuela y tiene petróleo y México tiene una frontera con Estados Unidos. Que... Bueno, por... muchísimas gracias a los bueno, seis. Sí, sí, muchísimas gracias al público por aguantar este calor. Y luego retomamos a las seis en la tercera mesa.